Una empleada doméstica se ha hecho viral en redes sociales luego de demostrar que no le tiene miedo a las alturas. La mujer fue captada haciendo limpieza en las ventanas del doceavo piso de un edificio sin llevar ningún tipo de protección. Los hechos ocurrieron en el barrio Santa María de Los Ángeles, en Colombia, y fue la usuaria de Twitter Clara Giraldo quien compartió las imágenes. En el video se observa a la mujer limpiando las ventanas del piso número 12 de un edificio. El momento causó asombro en cientos de usuarios en redes sociales, quienes reprobaron que la mujer saliera sin protección alguna para evitar algún accidente, pues claramente cualquier movimiento en falso podría provocar una tragedia.